Bueno, estamos en Poutune, he buscado en Google Poutune y ya estoy en la página. Vale, entonces me voy a dar de alta. Tengo que clicar aquí donde pone Start Now. Bien, pues ya me aparece el cuadro de diálogo para darme de alta. Puedo hacerlo con diferentes redes sociales, pero lo voy a hacer desde la cuenta del cole, así que directamente eh, pongo mis datos. Esta es mi cuenta de Hotmail, pero no quiero la de Hotmail, quiero la del cole. Y me pide una contraseña para esta herramienta, no es la contraseña del mail, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya os he comentado cómo podemos hacerlo para no tener siempre la misma contraseña. Y Sign Me Up. Vale, una vez que ya me he dado de alta, pues me dicen que el siguiente paso es ir a mi cuenta de correo porque me han enviado un correo es muy importante que hagamos este paso porque si no no vamos a poder trabajar vale entonces hay una verificación que me han mandado esta cuenta de correo pues voy a mi cuenta de correo y mira a ver bueno este es el correo que he recibido simplemente le doy a confirmar y continuar Vale, al confirmar en mi cuenta de correo me aparece esta página en la que me dicen si lo voy a utilizar para trabajo, para educación o es una cuenta personal. Obviamente nosotros somos profes, así que le damos a Edu. Si eres estudiante o profesor. Bien. Bien. Eh, nos lanza este cuadro de diálogo en el que podemos crear nuestros Poutons desde bueno, pues, diferentes formatos, una infografía o de dibujos animados o algo más corporativo no, para una compañía o escoger uno de eh, las plantillas que, que, que ellos tienen elaborado. Vamos a trabajar con plantillas de momento porque elaborarlo desde cero es bastante arduo. Entonces hay un montón de, de plantillas ya eh, para poder eh, utilizar. Vamos a coger esta por ejemplo y podemos ver un preview, o sea una visión previa de lo que sería la presentación. Bueno, no, se trata de sobreescribir sobre ella. Simplemente la escogemos Use y estas son las diapositivas que vienen por defecto. vale